Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a ver la línea de tiempo ¿vale? La línea de tiempo eh, la hemos estado viendo durante prácticamente todo el curso Porque la tenemos precisamente aquí en la parte inferior de, de Blender ¿vale? Voy a, de, a llevarla un poco hacia arriba para que la podamos analizar en detalle de acuerdo. Bien, este editor lo que nos va a permitir es tener una visión general de todo lo que ocurre en la animación de una determinada escena de acuerdo, eh, para ello lo que nos va a mostrar es el fotograma actual en el que nos encontremos que además ese eh, está eh, señalizado por el cursor de reproducción que es esta, esta línea que veis aquí azul. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Y eh, también eh, vamos a poder ver todos los objetos, eh, perdón, todos los fotogramas clave de un determinado objeto, concretamente del objeto activo, y vamos a poder ver también el fotograma de inicio y de fin de la secuencia, así como los marcadores que vayamos registrando en nuestra secuencia de animación. ¿De acuerdo? Este editor. Dispone además de controles de reproducción y herramientas para manipular los fotogramas clave o grupos de claves y marcadores. Además, al igual que ocurría con editores anteriores, vamos a disponer de este, en este editor de una parte de, que, que vamos a denominar encabezado, una región principal que a su vez está compuesta por un panel lateral y adicionalmente, como ocurría en los editores que vamos a ir viendo, en la sección de animación y en el editor que vimos, por tanto, en el vídeo anterior, disponemos de una región de fotogramas clave. En el encabezado, lo primero que vamos a encontrar es un desplegable de reproducción, ¿vale? que es este de aquí. Muestra diferentes opciones para mostrar eh, o controlar la reproducción de la animación. No vamos a entrar en detalle en cada una de las opciones que tenemos aquí a la vista. Eh, para ello, cuando ya lleguemos a la sección que voy a desarrollar sobre animación y rigging, eh, y lleguemos a la parte donde estas opciones toman sentido, empezaremos a verlas poco a poco. ¿vale? Ahora de momento lo único que pretendo, como ya os he comentado en tantos vídeos anteriores de esta sección de editores, es que tengáis una noción de dónde está qué vale, dentro de cada editor, para que cuando vayamos a trabajar con ellos... Eh, podáis re realizar una consulta rápida sobre estos vídeos para tener una noción general y empezar a trabajar de una forma más holgada con cada uno de los editores. de acuerdo? Bien, a continuación, aparte del, del desplegable, este de reproducción, la siguiente, el siguiente casillero que tenemos es un desplegable de claves. ¿Vale? este desplegable desplegable de claves eh, contiene opciones relacionadas con la inserción de fotogramas clave vale es este de aquí tampoco voy a entrar al detalle en ello simplemente que sepáis que está aquí cuando vayamos a tocar esto vamos a analizarlo lo siguiente como es habitual un menú con dos opciones en esta ocasión la opción de view vale con eh, algunos parámetros específicos para este editor y la edición, el menú de marker o marcador, donde vamos a tener las diferentes opciones para gestionar los marcadores en nuestra secuencia de animación, ¿vale? a continuación voy a desmarcar esto, lo que tenemos es precisamente este botón, es un botón de grabación y lo que va a permitir es un autoguardado de las transformaciones que vayamos realizando con nuestros objetos, vale, eh, un auto guardado de claves de reproducción, vale, ahora lo vamos a ver, si nosotros tenemos esto activo, vale, el autocane, que es como se denomina, podemos acceder a este desplegable donde tenemos eh, algunas pequeñas opciones relacionadas con eh, las claves automáticas, de acuerdo, los siguientes son los controles de reproducción habituales en cualquier dispositivo dedicado a reproducción y que tienen la misma funcionalidad. Aquí cabe destacar como iconos o como botones eh, diferenciadores de lo que es un eh, control de reproducción habitual en cualquier eh, dispositivo, este botón de aquí y este botón de aquí, que lo que va a hacer es este saltar al fotograma eh, eh, con, con la clave anterior y este al fotograma con, con, que contenga una clave posterior en este caso si yo pinchar aquí veríais que va a saltar de aquí a aquí veis y si le vuelvo a dar va a ir aquí de acuerdo y si le doy para atrás pues para atrás vale bien ya lo único que nos queda en esta parte del encabezado son los controles de fotogramas. Los controles de fotogramas nos van a mostrar en primer lugar el casillero donde tenemos el número 0 puesto, cuál es el fotograma eh, actual en curso, ¿de acuerdo? Donde estemos posicionados. Nosotros podemos con el ratón posicionarnos sobre ese casillero ¿vale? y con la tecla alt presionada y la rueda del ratón podemos hacer que esto se desplace allá donde lo necesitemos, ¿de acuerdo? También podemos pinchar y arrastrar o bien podemos utilizar las flechas, ¿de acuerdo? El siguiente controlador que tiene un icono de reloj eh, es el rango de previsualización. ¿Vale? ¿Qué es el rango de previsualización? Bueno, el rango de previsualización lo que nos va a permitir es acotar dentro de toda la, eh, el, la animación que tenemos establecida, unos determinados fotogramas para realizar una previsualización de qué es lo que está ocurriendo. ¿vale? Si yo lo marco, veis que se pone esta zona de, en ese color naranja. Por el otro lateral también está, pero no lo estamos viendo porque aquí vemos hasta el fotograma 120 y el final está en el 250. Yo aquí puedo realizar una acotación ¿vale? y mientras esté esto activo, vamos a acotar una región de nuestra animación pero no impacta luego cuando vayamos a trabajar eh, a renderizar nuestra animación, que se va a renderizar entera. ¿vale? Entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que pues me vaya al fotograma 15 y decirle aquí que se quede en el fotograma 60, de 65. ¿vale? Veis que lo que está haciendo es una acotación ¿vale? de, de la región y estos controladores ahora... Este botón se va a ir al último fotograma, este, fo este botón va a ir al primer fotograma, pero si yo tengo esto activo, se va a ir al último de mi región acotada y si le doy a este de aquí, se va a ir al primero de mi región acotada, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Si yo ahora pulsara, que no os lo he explicado, pero para ver una reproducción, cuando hicimos la configuración al principio, en los primeros vídeos en conceptos generales de Blender, eh, una de las cosas que nos preguntaba en, en la primera ventanita que nos aparecía justo después de la instalación, era qué queríamos hacer con la barra espaciadora. ¿vale? Y nosotros en su momento configuramos que la barra espaciadora lo que tenía que hacer era reproducir. Entonces si yo di ahora la barra espaciadora va a reproducir, como tengo activo este icono de aquí, este botón de aquí, va a empezar a reproducir a partir del fotograma 15 y va a llegar al 65 y empezará en bucle, ¿vale? Veis, bien. Si yo desmarco esto de aquí, ah, perdonad que no os he explicado. Si yo vengo a este botón, se va a ir al fotograma 15. ¿vale? Y si le doy a este botón, se va a ir al 65. En el momento que yo desmarco esto, si doy aquí, se me va al fotograma 1, porque por defecto empieza en el fotograma 1. Y si le doy aquí, se va al fotograma 110, que es el último de la secuencia tenemos establecido vale este de aquí va a marcar cuál es el primer fotograma de inicio si yo aquí le digo que es el 0, se va al 0 y lo incluye y este el fotograma de fin ¿vale? de acuerdo esto es lo que tenemos en el encabezado ahora nos vamos a ir a la región principal y en la región principal que es esta parte de aquí aparte de tener toda la parte esta de, de fotogramas clave también tenemos un panel lateral que eh, tengo desplegado, pero por defecto viene contraído. Recordar que el panel lateral se muestra o se oculta con la tecla N de Navarra, ¿vale? Y también tenemos aquí un triangulito. Este triangulito lo que va a desplegar es el resumen de los fotogramas clave que ya vimos en la hoja de, de, de la planilla de tiempos, ¿vale? En el Doc Sheet, en el vídeo anterior. Eh, además aquí puedo desplegar y me va a mostrar todas las acciones, vale, correspondientes al objeto activo, solo al objeto activo, de acuerdo, si yo selecciono la cámara todo eso se va, ¿vale? y también me desplegará cada fotograma clave de cada una de las acciones que tenga mi objeto activo, ¿vale? bien, lo voy a dejar como estaba, además tenemos esta parte de aquí arriba, que lo que nos va a indicar es el fotograma o fotogramas que componen nuestra sección y podemos ampliar o disminuir también, ¿vale? Este, os he comentado ya, es el cursor de reproducción que va a marcar el punto en el que nos encontramos, el fotograma en el que nos encontramos en cada momento. Y estos triangulitos que tenemos o estos rombos diamantes que tenemos aquí son los fotogramas clave ¿vale? que hemos establecido para la animación. Como habéis visto, habéis estado viendo, he creado una pequeña animación para poder explicaros todo esto. estoy doy a la barra espaciadora, ¿vale? Esa es toda la secuencia de animación completa, ¿Vale? Bien, eh, una de las cosas que podemos hacer aquí, que nos va a permitir hacer esto, es eh, manipular los fotogramas clave. Yo puedo pinchar cualquiera de ellos y llevarlo donde me apetezca. También funciona la tecla G. Si yo tengo ese marcado y voy a la G, puedo moverlo hacia donde me apetezca. ¿De acuerdo? Y si selecciono varios con la tecla mayúsculas, recordar que es la tecla para hacer las multiselecciones, yo puedo escalar con la S. Y fijaros, los va uniendo y se va acercando a, dónde? a donde tengo el cursor. ¿vale? Si doy al botón derecho, no tiene en lo que he hecho. Si yo pongo el cursor aquí, y vuelvo a pulsar la S, fijaros, los aproxima donde tengo el cursor. ¿De acuerdo? Vuelvo a dar el botón derecho. Cuando ya vayamos a trabajar con las animaciones, es, veréis la importancia de esto. Bien, básicamente es eso. Para podernos desplazar en una secuencia que es muy larga, eh, podemos utilizar el botón medio del ratón. Dándolo presionado y moviendo a derecha o izquierda, podremos desplazar nuestra secuencia. ¿vale? Y la rueda del ratón hace de zoom, ¿vale? Y diréis, ¿dónde están las claves? Bueno, pues es que al pulsar el botón medio del ratón también me puedo desplazar hacia abajo, hacia arriba. Estaban ocultos arriba. Bueno, con esto yo creo que hemos visto todo lo que tañe al editor de la línea de tiempo. En el próximo vídeo entramos ya con el editor de curvas. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.